La pregunta es: ¿Cómo crear listas de archivos en Talent? Usaremos para que el file el list en ese proceso lists. Ese proceso lo encuentra aquí en el capítulo 14, File Management. Y en el file el list estoy escaneando aquí una carpeta, un directory, input in here, Y eso, como puedes ver, una variable de contexto. Y aquí esta variable de contexto está en un grupo global de contexto que he definido aquí en el repositorio así que uso esto para escanear mi carpeta de entrada de talent obtener de ahí los archivos y todos los archivos que son eh, con extensión .txt aquí también podría incluir su si es que quisiera pero en este caso está bien y así Conecto ahora la iteración de ahí para cada eh, archivo que se haya encontrado. Quiero mostrar aquí ahora su carpeta, folder, su file, su nombre del archivo y su extensión. Y esos tres valores para estas tres columnas los obtengo usando las variables que me proporciona el file list component y que puedes ver aquí. Bien, y estos informaciones, esta información lo emprimó luego en la consola. Vamos a ver el resultado y ahí está la carpeta. Como puedes pensar en los tres casos es la misma, pero obviamente se vuelve más relevante cuando escaneas eh, otros directores más abajo. Y aquí el nombre del archivo y la extensión. Y eso ya es cómo crear listas de archivos en Talent.